No ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? te preocupes Gregory la ciencia Es ¿Eh? ah. un chingo de <tose> No te preocupes Gregory. A veces cuando estoy solo canto música coreana. <risa> Yo como las donas de la basura. Soy fan de hora de aventura. ¿Qué? ¿Eh? Me encanta. Prefiero <risa> las donas salidas de la basura que las limpias. No, ese capítulo ¿Qué onda Mensa? Mensa tú. ¿No me vas a saludar? Hola. Salúdame bien. Hola. Oye. ¿Ese de Demoslandia, de no? Batería, me arriba por mi cargador? Pero tiene 52. Ah, es que este. Este se me paga en el 50. Pues aquí traigo uno en mi bolso. ¿Te lo presto? Es que so, so, so, solo carga con el mío. Solo carga con tu cargador que está en tu cuarto. ¿Sí? ¿Y quieres que yo te acompañe por tu cargador a tu cuarto? Ajá. ¿Ah? Está bien, empieza a buscarlo yo te alcanzo. Eh. Okay. Oye, Chinobu, estás buscando el carga. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No traes uniforme? No. No necesitas cargador, ¿verdad? No. ¿Tienes frío? No. Venga, Sepoca! acá. ¿Qué onda, menso? Mensa? Mensa.